No que todo está perdido Gloria al nombre del Señor Y en esta noche nos acompaña también eh, Mi hermanita eh, Una ovejita que Dios la usa bien bonito también La hermana Zuli Ruiz Entonces para comenzar yo le voy a pedir a la hermana Que haga una oración Para presentar todo este acto Que vamos a hacer para la gloria del nombre del Señor Dios le bendiga a todos Rica y abundantemente Vamos a orar, Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de gran misericordia, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios, el Todopoderoso Señor, te presentamos Señor, esta parte Señor. Y te pedimos que toque las almas, que tu palabra, Señor, cale lo más profundo Aleluya. de los corazones. Que las cadenas sean rotas en esta Gloria. noche. Y aquellos que estén sedientos de tu palabra sean llenos por el poder de tu palabra. Acuérdate de los enfermos, Señor. Y te los ponemos en las manos tuyas, preciosas y poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mira, hermano, bendecimos a los hermanos que están al alcance, ¿verdad?, de de estas ondas radiales y si nos están viendo también los que están conectados a Facebook pero antes de, de comenzar quiero eh, decirte que el teléfono a llamar es 787-654-7300 787-654-7300 y me gustaría si tienes una Biblia eh, que la tengas al alcance puedes abrirla si no la tienes pues Simplemente escucha. Y allí en el libro 2 de Corintios, capítulo 4, este versículo 7 en adelante. Vamos a considerar esos versículos para comenzar a hacer, ¿verdad? Eh, lo que Dios nos ha mandado a hacer: traer una palabra de esperanza. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de debajo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 yo quiero hablarte un poquito de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Pues mira, la fe es creer sin ver. Cuando tú buscas en la, la, en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te estoy hablando... De tú poner tu esperanza, de tú poner tu expectativa, de tú poner la mirada en aquel que nunca ha perdido una batalla. Siento. En aquel que cuando pensamos que todo está perdido, que, que estamos depresivos, que estamos como estamos, y pensamos que ya todo terminó, cuando pensamos entonces que ya todo terminó, entonces entra Jesús de Nazaret y hace la diferencia regularmente cuando nosotros estamos hablando de lo que es fe pensamos pues en, en, tengo fe que Dios me va a ayudar en esto Dios siempre está presto a ayudarnos pero muchas veces nosotros como no tenemos mucho conocimiento le pedimos a Dios sin saber si esa es la voluntad de Dios Dios siempre está ayudando inclinado su oído para escuchar las oraciones y el clamor de su pueblo ¿Ves? en el caso mío yo actualmente pues estoy pastoreando con mi esposa pero cuando yo no tenía al señor mi estilo de vida no era el mejor incurrí e hice muchas cosas que ahora comprendo que no estaban no agradaba a Dios con las cosas que hacía pero hablando con el señor le hice un reto al Señor y yo te invito que en esta noche si tú te identificas con todo esto que vamos a compartir en esta noche tú hagas lo mismo yo le dije Señor si tú eres real si tú realmente existes, pues yo quiero comenzar a congregarme comenzar a buscarte no sé mucho de esto no entiendo muchas cosas pero sí quiero Dejar atrás todas estas cosas que no me dejan caminar. Ya no tengo esperanza, estoy enfermo, estoy en vicio, estoy en mala vida y no quiero continuar. Tuve una experiencia en la calle y me di cuenta que conforme a esa experiencia había alguien que tenía cuidado de mí. Son y todo se daba de una manera que llegaba a mi vida una convicción de que, de que tú, de que Él me cuidaba. Entonces cuando yo descubrí que había algo sobrenatural, entonces yo dije, bueno, pues si esto es así, yo realmente voy a empezar a buscarte, Señor. Y yo quiero que las experiencias que yo necesito, que marquen mi vida, yo necesito esas experiencias, para que tú realmente me demuestres a mí cuán real tu bebé conocí a un joven Dios lo bendiga donde quiera que esté hace tiempo que no lo veo pero lo bendigo a la distancia y me reuní con él él tenía una finca y nos íbamos para el monte y nos quedábamos semanas por allá y orando y clamando al Señor y allí en ese lugar fue que yo tuve un encuentro con el Señor cuando tuve ese encuentro, yo dije, wow, Señor, yo te reté a que tú te mostraras a mi vida cuán real tú eres. Y ya apenas yo he terminado de, de, de decírtelo y no ha pasado ni un día, ni dos, ni tres, ya tú te estás haciendo real en mi vida. Pero en el libro de Santiago habla de eso un poco y dice, pero si tú realmente dices que tienes fe, pide, pero sin dudar porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y va y viene, tú decides creerle a Dios. Muchas veces nosotros estamos tratando de entregar nuestra causa al Señor para que Dios haga cosas, pero realmente cuando pasa el tiempo y no vemos la respuesta, porque estamos acostumbrados, gloria al nombre del Señor, a, a, a, que le, a, a que sea de un día para otro, y no sabemos esperar, queremos todo para ayer. Pero Dios, Dios tiene su tiempo. Pero cuando tú entonces descansas en el Señor, que tú oras, que tú hablas con Dios, y entonces te pones ahí en la brecha, y Dios empieza a escuchar tu oración, y cuando tú te levantas de ahí, no estás más triste, y le das el tiempo al Señor que el Señor empieza a obrar en tu vida conforme a, a la voluntad de Él y lo que Él quiere para ti, entonces tú te vas a dar cuenta, gloria al nombre del Señor, cuán real es Dios. Yo recuerdo en una noche, fui a un círculo de oración, y había un varón de Dios que me habló a mi vida, la vida mía era tan desordenada que yo tenía temor de hacerme un examen y salir positivo al SIDA. Sin embargo, ese día, ese hombre me llamó, yo pasé. Yo estaba decidido a buscar de Dios. Yo estaba ya convencido de que Dios era, era real. Y yo necesitaba que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer. Pero cuando fui, ya yo había decidido rendirme. Y si hay algo bueno, hermano, amigos que me escuchan esta noche, es tú comprometerte y probar a Dios. Ese día, Dios había preparado un escenario para mí. Yo pasé al frente y aquel varón empezó a orar por mí. Me dio la parón, levanta las manos. Yo levanté las manos el Señor me muestra un ángel en este lado y un ángel en este otro lado aparentemente el Señor te va a hacer una transfusión de sangre yo estaba callado con la cabeza cabizbajo y le dije así en mi pensamiento Señor si yo estoy enfermo si yo estoy enfermo Santo. no me he hecho la prueba de nada para saber si realmente estoy en buena salud pero si estoy enfermo yo creo lo que tú vas a hacer y si tú me vas a hacer una transfusión de sangre yo la recibo para hacerte, hacerte la historia larga corta ¿qué sucedió hermano? amigos que me escuchan me fui tranquilo seguí haciendo seguí congregándome seguí buscando al Señor y empecé a experimentar un cambio en mi cuerpo ya yo no estaba demacrado ya yo estaba llenito ya Dios me había dado la vida Posiblemente yo tenía SIDA. O tenía otra cosa. O tenía leucemia. O tenía qué sé yo qué. Pero lo que yo tenía, que nunca supe lo que era, yo sé que Dios ese día hizo algo. Amén. Y eso a mí lo que me dio entonces, me acordé del reto que yo le hice al Señor, Señor, yo quiero que Tú me demuestres cuán real Tú eres. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si sí, Él tiene interés en trabajar contigo, en resolverte tu problema, pero también Él quiere tratar contigo, porque hay un regalo, mi hermano, y el regalo es la salvación. La condenación, en cambio, que Él no vino a eso, consiste, amigo que me escucha, es que vino la luz al mundo y el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Así que yo no preferí las tinieblas, yo decidí buscar a de Dios. Y como yo reté a Dios y yo quería saber cuán real era Dios, porque yo pensaba seguir mi estilo de vida y cuando llegara el momento que estuviera viejo, pues entonces... Pues servirle al Señor... ...por poco no llego... ...¿qué es lo que te quiero decir... ...hermano, amigo, hermana... ...que me escucha, amiga... ...Jesús está ahí... ...presto a escuchar tu clamor... ...Jesús está ahí... ...para hacer la diferencia en tu vida... ...para darle sentido de propósito... ...a tu vida... ...así que... ...cuando tú pides algo... ...pídelo con fe... ...creyendo que aunque no lo veas, aunque no veas el milagro hecho, pero tú lo crees, en el momento que menos te lo espera, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Amén, amén. Eh, pastor, hay algo, hay un pasaje en la Biblia que me llama la, mucho la atención. Aleluya. Que es en Romano 1.17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe Gloria. como está escrito mas el justo por la fe vivirá si leemos más adelante el señor nos dice la fe en dios nos proporciona tranquilidad confianza y seguridad la fe nos hace vencer el temor ante las circunstancias negativas que nos puedan estar pasando cuando nosotros reconocemos al señor y depositamos toda nuestra confianza y la fe en Él. Mire, no importa la tormenta que venga a azotarnos. No importa la circunstancia que venga a nuestras vidas. Y podemos pasar el camino tranquilo. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios todopoderoso que nos ha dicho y nos dice en su palabra en todo momento que estemos tranquilos porque Él ya pasó por todas esas cosas, pero ya lo venció. Y si Él lo venció, nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a vencer. Por eso es que Él nos, nos habla y nos enfatiza en la fe. Dice en Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y, y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque en Cristo hay vida y vida eterna solo tenemos que confiar en el Señor y mostrarle a Él toda nuestra fe y confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa fe que tenemos en Jesús es lo que nos lleva a nosotros a estar tranquilos. En medio de las tormentas que han venido a mi vida, tormentas fuertes, muchas personas pudieron decirme, pero qué tranquila tú estás y mira lo que te está sucediendo. Tengo que estar Gloria tranquila porque yo le es. creo a un Dios todo Eso es, aleluya. Y cuando estamos creyéndole al Señor, mire, no hay nada que nos pueda tumbar. Nos pueda sacar de esa tranquilidad que Dios da. Dios da paz aún en medio de la tormenta. Gloria al nombre del Señor. Fíjate que, que interesante está esto. En una ocasión los apóstoles le, le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe o decirlo de otra manera este, dame fe Señor porque la mía pues, está un poquito flojita como decimos Santo. en buen puertorriqueño entonces lo que me llama la atención es que Jesús el Señor le dijo a, a, a sus discípulos si tuvieras fe Santo. como un granito de mostaza Escucha bien, Santo. amigo que me escucha. Si tuviera fe con un granito de mostaza, podrías decirle a este psicómoro, Desarraig des desarraigate y plántate en, en el mar y os obedecería. Pero lo que me llama la atención es que a mí me habían hablado de lo que es este un granito de mostaza. Uh -huh. Pero nunca había visto un granito de mostaza. O sea, yo pensé que, bueno, un grano eh, tiene que ser algo, ¿verdad? No es que no sea una fe muy grande algo, pero... Un granito. Entonces, en uno de los cultos me pusieron un granito y era como coger un lápiz y hacerle un puntito en una libreta. Tú coges el lápiz y haces un puntito, como cuando tú escribes una oración, pones un puntito. Entonces... Eso me, me ministró, porque el Señor, lo que me estaba diciendo, tú no tienes que tener un montón de fe, porque aunque tuvieras un granito, que es como si fuera un puntito que te acabo de decir, en una libreta, eso basta para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Los teléfonos a llamar, 787... 654 7300 Yo estaba leyendo la Biblia en estos días. siempre empecé mi espacio para, mi espacio para leerla. Y entonces ahí mismo el apóstol Pablo en 2 de Corintio, capítulo 4 mencionó mencionó algo que a mí me, me me llamó la atención. Tú que posiblemente estás en crisis Tú que a lo mejor estás enfermo, tú a lo mejor que no tienes esperanza, tú que a lo mejor estás depresivo o depresiva, tú que piensas que ya se terminó todo, que no tienes a dónde ir. Hay un lugar a dónde ir. Sí, señor. Dice la Biblia, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y si hay alguien que no miente, y si hay alguien que promete y cumple, es Jesucristo Jesucristo el Señor, y el apóstol Pablo escribiendo una carta ahí en segunda de Corintios capítulo 4 en el versículo 6 dijo algo que realmente me ayudó a mí a, a darme un poquito más de la fe que ya yo tenía y dice porque Dios que mandó Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y después dice y es Él el que resplandeció, gloria en nombre del Señor, Santo. en nuestros corazones para iluminación del conocimiento Santo. de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Él dijo esto, porque Él antes de escribir este versículo dijo, el cual, el Dios de este siglo, Satanás y sus demonios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, si Él mandó, o hubo un mandato, y si Él mandó, quiere decir, que si Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, yo decido si salgo de las tinieblas a la luz. Santo. Yo posiblemente era tiniebla, pero ahora soy luz. Y la Biblia dice que Él me trasladó de las tinieblas a la luz verdadera. Quiere decir que yo estoy en el plan de Dios. Quiere decir que tú que estás ahí escuchando, que tú que estás ahí conectado, tú estás en la noticia de Dios. Amén. Cuando tú miras el Puerto Rico de hoy, el Puerto Rico de hoy, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, todo, todo lo que está sucediendo está en la Biblia. Amén. Sí. ¿Qué te quiero decir, amigo, hermano? Que el tiempo de Dios para tu vida no es mañana es ahora y hoy sería una buena noche no solamente para que Dios te ayude sino para tú tener un encuentro con Jesús Amén. y darle una oportunidad a Jesús para que Jesús cambie tu lamento en alegría bendito sea el nombre del Señor dice Pablo que cuando se conviertan al Señor cuando tú decidas darle una oportunidad a Dios el velo se quitará y tú empezarás a entender muchas cosas que posiblemente tú no entiendes pero tienes la oportunidad en esta noche de acercarte a Dios y llamarnos tenemos la hermana Jacqueline y ella está allí cogiendo la llamada para nosotros, orar por tu petición, orar por tu situación, orar por tu problema. Así que, lo interesante de todo esto, hermanos que me escuchan, como decimos en Arroya Bichuera, en Puerto Rico, es que había una maldición, la maldición de la ley que habla en el, en el Viejo Testamento, y Cristo nos redimió de esa maldición. Ese decreto que me era contrario, Él lo quitó del medio. ¿Por qué? Porque había una promesa. Dice la Biblia que la promesa se le dio a Abraham y a su simiente. La, la simiente es Cristo. Quiere decir que si yo tengo a Cristo, que si yo le doy la oportunidad a Cristo, pues entonces yo vengo a la luz verdadera que es Cristo todavía la puerta está abierta todavía todavía el camino está ahí todavía el regalo de la vida eterna está ahí todavía la puerta no se ha cerrado Cristo Dios yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí o sea que esto no es el horóscopo, esto no es Ovatalá, esto no es Ochum, este, eh, eh, eh, como le pueden llamar cuantas cosas la gente se ha inventado para que le lean la mano y le digan qué sé yo qué. Lo que a mí me interesa, lo que a ti te debe interesar, no es lo que digan esa gente. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Quiere decir que Él quitó ese decreto del medio. Él anuló ese decreto. Él me redimió de esa maldición. ¿Sabes por qué? Porque había una promesa. Porque había una promesa para mí. Porque hay una promesa para ti. No todo está perdido. La Biblia dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Amén, amén El Señor también nos dice en su palabra eh, En Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Cuando leemos la palabra Mire, nuestro espíritu, nuestro cuerpo eh, Toma vida nueva Nos restaura, nos da fuerzas nuevas para seguir en medio de la batalla. Dios siempre ha prometido ayudar al pastor, al ser humano. Amén. Nunca ha querido dejar al ser humano solo. Nunca. Nunca. Según como nuestro cuerpo necesita vitamina ¿verdad? Para poder seguir adelante, nuestro espíritu así nos necesita así de bien, la palabra bien. de Dios, Necesitamos porque de Dios. es lo que nos restaura, alimenta el espíritu. Mire y nos ponemos firmes como muchas veces ha predicado nuestras pastora, hay que mantenernos firmes, creyéndole a Dios, leyendo la palabra, y la palabra nos sostiene, Pastor. Amén. Nos va a sostener, porque lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Dios lo cumple. Dios nunca miente. Así que es bien importante que sigamos leyendo la palabra, pero esa palabra hay que guardarla en el corazón y Eso ponerla es. en práctica. Eso es. Porque si no la ponemos en práctica, mire, muchas cosas entonces siguen pasando. Pero cuando atesoramos la palabra, la guardamos en el corazón y en nuestra mente, y la empezamos a poner en práctica, eh, eh, hermano querido, Ajá. en medio de las circunstancias, mire, vamos a estar mucho mejor y ante la adversidad pues Dios nos da unas herramientas. Que fue como te, le, te leí el romano 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio Gloria. de la fe. Amén. Y esto de vosotros pues es don de Dios, o sea, que sigue el Señor hablando de la fe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Tenemos que tener fe, y vuelvo y repito, por encima de las circunstancias. No importando lo que nuestros ojos físicos puedan ver, que te, se pare delante de nosotros. No, tenemos que seguir teniendo fe y creyéndole al Señor todo lo que Él no ha prometido. Amén. Porque es el único que no falla. Fíjate, fíjate hermano, en, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de fe. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7 que había que Jesús de haber, luego de haber terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum y el siervo de un de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y estaba a punto de morir cuando el, el centurión oyó hablar de Jesús como tú estás oyendo hablar de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese hasta donde estaba su siervo y lo sanase. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, le solicitaron, diciéndole, es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y este hombre pues no edificó una sinagoga. Y dice la historia que Jesús fue con ellos pero cuando ya estaban, ya no estaban tan lejos del sitio. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, eh, no te moleste en llegar hasta aquí, pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, tan solamente di la palabra, y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados, bajo mis órdenes, y, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace, entonces Jesús, al oír esto, Jesús se maravilló, quedó sorprendido y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe así que tú quieres probar al Señor en esta noche los teléfonos son 787-654 7300. Llama. Queremos orar por ti. Queremos que tú experimentes esto, esta fe que nosotros estamos compartiendo. En una ocasión Jesús habló. Una de las tantas veces que Jesús habló. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Santo Jesús te está llamando en esta noche. Jesús quiere trabajar contigo. Jesús quiere en esa petición o en ese problema. Gloria el nombre del Señor. Él quiere trabajar con eso. Pero entonces es lo que te está diciendo: acércate. Amén. Soy es. acércate, como dice la Biblia: acercado al trono de la gracia para alcanzar el socorro que tú necesitas. Hay tantos pasajes que invocan la presencia de Jesús, sí, sí. donde gente han, han sido sanados, han visto milagros y prodigios, y eso lo habla la Biblia. Pero yo quiero que tú sepas que todavía, gloria al nombre del Señor, Amén. todavía Él hace milagros. Todavía Él intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Porque Él no quiere que tú estés como tú estás. Posiblemente tú estás depresivo. O estás enfermo. O estás preocupado. O tienes problemas con tu esposo. O tienes problemas con tu esposa. O con tus hijos. O los hijos están descarrilados. Se te fue. El enemigo entró a tu casa y te robó la autoridad. Ya no tienes nada. Ya nadie te respeta. Porque el enemigo, el, el enemigo vino a qué? A matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Dijo Jesús en una ocasión, y, y quiero que sepan, amigos y hermanos que me escuchan, que esa palabra está vigente. Jesús dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Jesús dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y, pu y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación como a muchas muchas personas le llegó la inundación uh -huh. un día como estos últimos dos días que ha estado lloviendo a cántara que llegó la inundación y se le metió en la casa y destruyó todo ven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 Jesús puede llegar en cualquier momento sí, señor. y la iglesia tiene que estar preparada para recibir al novio sí, señor. Aleluya. Jesús no solamente quiere venir a ti o que tú vengas a él para resolverle un problema y que después que te resuelva el problema tú sigas en la tuya no, la cosa no camina de esa forma tú tienes que hacer un compromiso hay muchas cosas que te están pasando tú que estás ahí y no es con tu propia fuerza no es con tu propia fuerza no es a tu manera pero tú haces lo que tú puedes hacer pero lo que tú no puedes hacer porque va más allá de lo que tú puedes hacer déjaselo al Señor Amén. entrega esa causa al Señor sí, señor. señor hoy estoy escuchando esta palabra te entrego ese problema. Nosotros vamos a orar por el problema. Sí, pero tú entrégaselo ahí donde tú estés al Señor. Y dale espacio al Señor en fe. De es. que Él va a cambiar tu lamento en alegría. Sí, Bendito sea el nombre del Señor. Eh, hermano que nos está escuchando... Y nos están viendo Amén Te quiero decir que no desmaye, No te rinda. Vamos a tener fe Y a creerle a Dios Dios nunca nos dejará solo ni sola Dios quiere ayudarnos En todo momento Él lo que quiere es que nosotros le Demostremos a Él nuestra fe La fe es lo que mueve las montañas Mueve el problema Mueve la circunstancia negativa Mueve la enfermedad porque mire, cuando pasé por cáncer, alabado sea el nombre de Jesús, la fe que el Señor depositó en mí fue lo que me hizo estar segura de que Dios iba a hacer algo. Aleluya. Y para su gloria, hermano, estoy aquí. Amén. Cuéntale, hermano, el Azul, y cuéntale. Eh, eh, eh, eh, en... ...una síntesis de lo que viviste... ...aquel día... ...que estuviste en el hospital... ...que te habían desahuciado... ...porque ya no había esperanza... ...tiene cáncer... ...se va a morir... ...y entonces hay que ir a visitarla... ...hay que orar por ella... ...para que Dios haga algo... ...cuéntale hermano un poquito de eso... ...sí, mire hermano... Eh, eh, ...rápido... ...fue un diagnóstico de cáncer... ...con... ...con un diagnóstico de seis meses de vida... ...pastor... Aleluya. ...y fue así... ...mire... ...como se lo estoy diciendo... Para la ciencia ya nada se podía hacer. Los médicos comentaron a, a, a mis hijos, disfrútenla porque lo que le quedan son seis meses de vida. Tiempo. Y fue bien, bien fuerte para la familia. Pero de mi boca salió, Dios tiene la última palabra. Eso es. Porque mi confianza estaba impuesta en el Señor. Yo le dije, Señor, haz como tú quieras, o me sanas o me llevas. Yo sabía para dónde iba. Pero entonces Dios quiso hacer otra dinámica. Llevó a mis pastores a ese, a ese hospital donde me encontraba. Y, y esperando yo rápido una oración, Dios hizo como Él quiso. no Es que eh, no es primero la oración. Se movió a una dinámica, vamos a pedirnos todo perdón. Amén. Y después que todos los que estaban en la habitación... Nos pedimos perdón, e entonces fue que Dios comenzó a través de la oración a hacer el milagro en mi vida. Bendito sea el Señor. Esto es para que ustedes vean que la fue mueve montañas. Eso es. Los mismos médicos tuvieron que reconocer que en mi caso fue un milagro. Porque mire, ya estaba eh, todo regado el cáncer en mi cuerpo. Lo que llamamos metástasis. Ya estaba ya completo pero Dios tenía otro plan. ¿Cuál era el plan? Permitirme estar aquí en esta hora diciéndote a ti que Dios es poderoso, que la fe mueve la montaña, que Dios no nos deja solos, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Eso es lo que mueve la fe, la mano de Dios a hacer el milagro en ti. Si te sientes hoy, en este momento, estás triste, estás preocupado, estás enfermo, tienes alguna condición llámese como se llame este es el momento, mire de activar la fe y pedirle al Señor Señor estoy aquí, me rindo completamente a tus pies y, y tú tienes la última palabra haz conmigo como tú quieras y Dios va a hacer algo en ti no sé cómo lo va a hacer pero sí sé que sí lo va a hacer porque es palabra y promesa del Señor Amén, y yo recuerdo ese momento yo recuerdo ese momento como ahora regularmente cuando hay una persona como el caso de nuestra hermana Zully y quisiera puntualizar unas una cositas eh, pues hay que visitar a la hermana le, le, se va a morir hay que, hay que ir por allá a orarle hay que presentarle el plan de salvación y todo todo ese protocolo que muchas veces pues nosotros pues, hemos aprendido y, y, y entonces pues vamos a llegar hasta allá y llegamos hasta allá pero había un asunto que había que quitar primero. Había una piedra. Santo, eso es. Que había que quitar. En el caso de ella, que yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Amén. Sí, Señor. En el caso de ella, antes de Dios glorificarse, Dios entonces tomó posesión del de, de escenario donde ella se encontraba en esa cama y, y la visita y los hermanos para. Crear una dinámica de perdón. O sea, esa señor. esa falta de perdón existía ahí y Dios quería quitar ese esa falta de perdón, ponerla en, el, en la perspectiva que corresponde, que ellos pudieran entrar Exacto. en la dinámica de perdonarse los unos a los otros por la razón que sea y entonces Dios se glorifica. Amén. Sí, Señor. Posiblemente eso, hay alguien escuchando esto, Quizá le pasa lo mismo. ¿Ves? Jesús vino en esta noche a hacer lo que quiere hacer. Yo estoy seguro que Él lo puede hacer. Antes de leer, antes de leer todas las peticiones que nos están sí, llegando, eh, yo le voy a pedir a la hermana Zully que vaya leyendo, mencionándolo sí. para... Orar por todas estas peticiones. Sí, nos llama Daniel Torres, pide oración por salud y que intervenga en su condición. También nos llama Cari Olmo eh, para oración por fortaleza por pérdida de hijo, pastor. Amén. Oración por Diany Es eh, que está descarriada. Margarita por sanidad y protección. Denis da gracias a Dios porque está libre de cáncer. Aleluya. Gloria al Santo, Señor, poderoso Dios. Soy. Jorge Delgado, por fortaleza, y que afirme sus pasos para que sus pies no resbalen. Mantente ahí, este Jorge. Gómez de San Juan, por su familia, por matrimonio. María, para que Dios rompa sus cadenas y aparezca. Amén. Como control, Señor. Gloria al nombre de Dios. Sara, señor. por salud de estómago, por hijos, par del mundo, que están en el mundo, y por la finanza. Carmen, por salvación y salud, y por toda su familia por salvación y por ella, por su salud y que Dios llene su corazón. Eh, oración por esposo que está confinado, serio y por hijas. También nos llama Felipe, sanidad para él y su esposa. Raquel Ortiz, oración por sanidad. Gloria de Río Grande, pide oración por salud y fortaleza y por su hija, por liberación. También, nos llama Antonio Quintana por salud y liberación gloria nombre se reconcilió con Dios aleluya Qué bueno. es lo mejor que has hecho Antonio dice Nelly pide oración por sanidad de todo su cuerpo, oración por su hijo y salud por su hija Ángel Vázquez por salud por... y nos fe felicitaciones al pastor y a la hermana muy bonito mensaje, la gloria de Dios hermano amén, amén, amén. Dionisio de Trujillo Alto por recuperación Ana de Río Grande por sanidad Olga por sanidad, de David oración por liberación de este niño, Mercedes por sanidad y Priscila por sanidad. Carmen de Carolina salvación por familia, sanidad y liberación y protección. Brenda pide que envíen un saludo a su esposo confinado, Luis Oscar Rivera, Aleluya. que está en la 292 de Bayamón y oración para que Dios siga trabajando por él. Amén. Ok. Ya nos queda muy poco tiempo, apenas creo que nos quedan nueve minutos. Quisiera, eh, antes de orar por todas estas peticiones, eh, eh, cerrar con brocho de oro un pasaje donde hablaba de diez hombres que eran leprosos. Y dice que eh, estos hombres al entrar en una aldea, eh, mejor dicho, Jesús al llegar a una aldea, le salieron al encuentro, eh, el, al encuentro diez leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes, que esa era, la, esa era la, la costumbre cuando alguien tenía lepra, tenía que ir, mostrarse al sacerdote para que el sacerdote lo viera y determinara qué tipo de lepra tenía y trabajar con la, con la persona. Cuando Jesús le dijo, ídamos a los sacerdotes. Aconteció que mientras ellos iban, ellos escucharon la voz del Señor. Como tú estás escuchando en esta noche la voz del Señor. Sí, señor. E hicieron, obedecieron la voz del Señor. Dice que cuando iban, mientras iban caminando, fueron limpiados. Uno de ellos dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz a Dios y se postró en tierra a los pies del Maestro. Jesús le dijo, no son diez los que fueron limpiados, y, y los nueve, ¿dónde están los otros? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Así que, tú que estás ahí, levántate porque tu fe te ha salvado. Santo, Yo voy a hacer un llamado para las personas rapidito que acepten al Señor. Yo te presento al Maestro Jesús. Amén. Quiero que tú repitas conmigo una breve oración. Señor Jesús, te pido que tomes en cuenta mi situación te pido y reconozco que como he estado lejos de ti he pecado contra ti y contra el cielo hoy vengo ante ti te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando Tú llegues yo me pueda ir contigo y te damos gracias sí, por eso que acaba de suceder. Y en esta noche oramos. Oramos por todas estas peticiones. Son bastantes. Sí, señor. Padre, en esta noche yo me pongo de acuerdo contigo. Sí, señor. Padre, me pongo de acuerdo contigo y con mi hermana Zuly. Sí, Señor. A aquí están todas las peticiones sí, escritas en, en diferentes papeles. Sí, las leímos. Ni la presentamos delante de ti no importa la razón que sea sanidad reconciliación todo lo que mencionamos aquí te pido Señor que tú intervengas en todo esto y que tu nombre sea glorificado una vez más Señor yo creo en tu palabra yo creo en tu anuncio y por eso estamos aquí en esta noche No para perder el tiempo con nadie Sino que estas personas Estos hermanos, estos amigos Dios mío Que posiblemente no tienen fe Y tú los invitaste hoy A que lo, le hiciste saber Que lo que necesitaban era, era un granito Tú te glorifiques En sus vidas Y que ellos puedan dar testimonio De que en esta noche En este lugar sucedió un milagro, Amén. que los milagros no solamente fueron en el viejo testamento, ni fueron hace muchos años, que todavía tú sí, haces milagros, yo soy producto de un milagro sí, mi señor. hermana es producto de, de un milagro estamos Amén. aquí porque aún estando en delitos y pecados tú tuviste misericordia de nosotros sí, y nos amaste Cuánto más estas personas sí, señor. señor aquí están todas estas peticiones, yo invoco tu nombre Tú le dijiste a David en una ocasión que tú ponías sus pies sobre la peña. Así que te damos gracias y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén.